Antes de animar a alguien a que haga las cosas por sí mismo, hay que asegurarse de que el entorno se adapta a su condición. Por ejemplo, que haya elementos antideslizantes para que se pueda duchar sin mucho peligro, que se hayan eliminado los obstáculos que podrían hacerle caer, que alcance lo que necesita, que pueda abrir todos los envases que precise, etc. Es importante observar cómo se desenvuelve la persona y establecer sus límites. Hay tres sitios que tienen particular interés, el baño, el dormitorio y el comedor. Esta información es muy valiosa y nos permite limitar a la ayuda a lo estrictamente necesario, no más. No conviene hacer cosas que la persona puede hacer por sí misma, aunque sea lentamente y con escasa agilidad. Puede que solo necesite un poco de apoyo o alguna indicación verbal o física. Desde luego hay que favorecer la autonomía animándole a hacer, elogiando y no criticando las tareas que sabemos que puede hacer. Puede que se resista, pero insistiremos en que confiamos en su capacidad. También puede plantearse como un pequeño reto, vamos a ver lo que puedes hacer, yo estaré aquí para ayudarte. A veces hay que ceder y volver a intentarlo en otro momento más favorable.